Bueno, buenas tardes para todos eh, sean Bienvenidos a, a la hora de la tecnología. Eh, gracias por acompañarnos esta última parte de la tarde. Eh, vamos a estar hablando sobre varios temas y herramientas interesantes. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Eh, importante pueden para la gente que está remota. pueden eh, hacer sus consultas durante todas las presentaciones y al final eh, mediante el panel del Q&A y al final de cada presentación vamos a tomar cinco minutos para ir respondiendo las preguntas y las dudas que vayan teniendo eh, y bueno vamos a ir con esa dinámica eh, en principio eh, voy a dejar la palabra con mi compañero guillermo pereira quien se desempeña como analista de seguridad del CECIR de la CNIC él nos va a estar hablando sobre el módulo de seguridad que se encuentra dentro de milagrit nos va a estar explicando eh, Temas importantes que se muestran acá en este módulo, los proyectos que nutren, eh, los reportes generados dentro de este módulo y eh, posibles soluciones a, a, para mitigar problemas que se generen eh, dados basados en estos reportes. Te doy la palabra Guillermo. Hola, voy a pararme. Eh, bueno, les voy a mostrar este módulo que se encuentra en, en, en, en, en Milagni, que es para los asociados, para los y, este módulo que es destinado a, a seguridad. Eh, les voy a mostrar lo, los proyectos que, que nutren esta información y cómo les puede ayudar estos, estos, estos datos ¿no? para el día a día a los bueno, lo voy a contar brevemente para los que no conocen eh, la, tiene un eh, la comunidad objetivo de, este, de nuestro CECIRT son los asociados tenemos un, un rol coordinador entre partes eh, nos, nos pueden reportar y nosotros coordinamos y si encuentran un contacto eh, que responda o alguna razón que, que no puedan comunicarse nosotros tenemos ese rol de coordinador no tenemos autoridad en las redes de los no asociados, por eso hay veces que nos reportan algún malware, algún phishing, algún eh, problema de seguridad que está alojado en alguna IP, y nos solicitan que demos de baja ese servicio, no, no tenemos autoridad eh, en las redes de nuestros asociados. Eh, y les dejo los puntos de reporte, están en nuestro sitio web, es decir, LACN. Eh, eh, tenemos un formulario web para eh, reportes en general de seguridad informática y tenemos para eh, los eh, lea para las de agentes de la ley, si que ellos a veces necesitan información que, eh, que no está personas, pública, eh, tenemos un, un formulario aparte para ellos no públicos, y, no y también proveemos de para, cursos eh, para los asociados. Eh, tenemos por, por primera vez este año se eh, impartió el curso de básico de, de creación de CECIR cómo gestionar incidentes eh, el año que viene va, va a volver a darse y tenemos también gestión de la información en investigaciones que es más destinado para los agentes de la ley eh, cuando están investigando eh, algún problema eh, que, que, que tiene que ver con, con con temas de seguridad o temas legales cómo pueden recolectar, ¿cómo pueden recolectar información, información pública que hay en, en nuestro sitio en, en el juicio, eh, si en el están en campus pueden ir a verlo en la descripción de, de, de ambos cursos la fuente de información que, que nutre el módulo de seguridad en el son varios proyectos que tenemos tanto nosotros o algún tercero en el que confiamos otro equipos de respuesta de la región por ejemplo eh, tenemos eh, la HANINET, que es una red de sensores que simula ser, eh, sensores, simula ser servidores que son vulnerables, los atacantes van, eh, atacan estos sensores, nosotros recolectamos la actividad y traemos un que son de Latinoamérica, las mandamos al módulo de, de seguridad del equipado de organización para que puedan eh, ver que estos IPs vivieron en algún eh, evento malicioso. Eh, a este proyecto pueden, pueden unirse, están en el sitio web, punto si net, son asociados del ANI, pueden unirse, estamos creando una, una comunidad de asociados que, que aporten estos servidores, estos sensores y así eh, poder tener una, una vista global de, de toda Latinoamérica de lo que está pasando. Eh, entran al sitio web, nos escriben ahora le, al final les dejo un e-mail para, el email de para, que, para que puedan comunicarse. Eh, también tenemos varios proyectos de Open Resolver, tanto de versión 6 como versión 4, eh, son DNS que quedan expuestos a internet, a consultas de eh, internet, y son susceptibles a, a realizar denegaciones de servicios. Y también tenemos otros, otros proyectos que son de, de eh, parecidos a Open Resolve, pero otros, otros eh, protocolos que también son susceptibles a realizar denegaciones de servicio a, a, a redes de terceros. Eh, y tenemos eh, algunos proyectos de, de, de, de, de otros equipos de respuesta que, que nos envían información y eh, que son botnets, por ejemplo, son eh, servidores. Eh, Sitios, eh, sistemas, sistemas que, fueron que fueron vulnerados y están haciendo ataques, que están haciendo a, otros ataques lugares, a otros lugares Esos, más, más o menos lo que es una botnet nosotros una botnet los reportamos también nos, a este nos, módulo nos eh, eh, reportamos malware, phishing, este que, que, que, que y, malware y phishing que recolectamos y, y ves que, que envían spam que envían eh, lo que evitamos, tratamos de evitar es, por ejemplo, en spam que, que, ejemplo, que las redes caigan en, en spam, listas negras Phishing, que, que ustedes pueden eh, retirar esos fiches que, que, que están alojados ¿no? en, en sus recursos. Eh, para ingresar al módulo Milagni, los que tienen un usuario, eh, ingresan, a la, a, a, a, ingresan a la parte de reportes, eh, clican en seguridad, lo el siguiente que les va a aparecer es un mensajito de cómo funciona el módulo, de eh, algún punto de contacto con nuestro con Cecil. Eh, algunos proyectos como el de la learning, hay como para leer un poco. Y luego de eso cierran el cartel y les va a aparecer el, el, el, el movilito encima, sí, donde van a tener diferenciado en IPv6 y IPv4, van a ver la cantidad de barras 24 que están afectados, están afectados. y a, debajo van a ver eh, el detalle de la, la fecha que detectamos el, el problema, el org ID, porque hay varias. Eh, hay varios usuarios ID, que, que tienen varios, varios org ID la ID, ID, IP el, el tipo de, de ataque, si es phishing, acta, botnet etc no, no, y los etcétera. detalles para que vean un poco y más qué de pasó, que en qué puerto está el problema, uh, la que URL, si es un phishing o un malware está, alojado en esa IP, para que puedan chequear dónde que, que está, donde está entonces, el, el, el malware alojado. Y ahí. más información, los redigimos a nuestra web con uh, posibles soluciones a, si a, se a se los puede, problemas. Más, uh, no. más información sobre los posibles problemas. Y bueno, algunas posibles soluciones, ahora no, no, no, no, no puedo contar todo porque tengo, es, es, tengo poco tiempo, pero le, le, las botnets, eh, dependiendo de la botnet, hay distintas medidas. Si, si ustedes no, no, no, no comprenden lo que dice en la web, no escriben. No solo con Resolver, habría que, que eso ese puerto de alguna manera, desarrollando con, con, con, con firewall, bueno, tenemos film. En nuestra web tenemos un proyecto creado con los detalles sobre eso. Y la actividad maliciosa puede ser un, puede ser un montón de cosas. Puede ser el pez enviando spam, habría que ver cómo, cómo corregir eso. También en nuestra web lo dice. Eh, pueden ser los phishing. Eh, cómo dar de baja esos eh, bueno, si esos no, si no ven si no comprenden alguno de los reportes, estoy a, a disposición para, para hablarlo. Y bueno, en resumen, es, es conocer el estado actual de, la, de, la, de, la, de los problemas de seguridad en la región que puedan afectar las actividades de, de nuestros asociados, y, y los, de, de, de terceros, no, no solo de ese asociado, sino que. De, de, de otros asociados que puedan no verse no afectados y de, también, per, permitir adoptar decisiones afectadas. adecuadas para corregir estos problemas. Y, de, si cómo se eh, se eh, eh, bueno, gracias, les dejo el, el correo, nuestra hecho, web, no se cualquier la cosa. Web Perfecto, gracias, ya, eh, Bueno, ahora pasamos a esa etapa del de, eh, tiempo de responder las preguntas. Eh, para esto vamos a, a darle la palabra a mi colega Alejandro Acosta. No sé si tenemos preguntas en el panel de preguntas y respuestas. No. Bien, por parecer no tenemos preguntas. Eh, interesantes. Eh, siguiendo con el hilo de la conversación eh, de lo que estás presentando, Guillermo, eh, eh, decías eh, cómo, eh, dónde se encontraba el módulo de, de seguridad, que el usuario debe ingresar y eh, podría ser interesante que comentes qué perfil de usuario o el usuario que ingresa Mil qué perfil debería tener para ver estos módulos o reportes de seguridad sí, eh, gracias sí. eh, una por ahora el usuario que tiene acceso a ese reporte es el, el administrativo pero estamos trabajando para expandirlo a otros usuarios que, que así lo, que lo necesiten capaz el técnico o eh, y tenemos que algunas mejoras como enviar notificaciones de que están esos, que tienen eso ahí en el ACNIC para ver bien, perfecto eh, bueno, interesante Guillermo, con esa información que quienes tomé en cuenta esta información que información pueden entonces, eh, mejorar entonces, el ecosistema de si sus redes en o sistemas general? Eh, general. Continuando con el... Continuando con el flujo del panel, ahora le voy a dar la palabra a mi, a mi compañero Gerardo Rada, eh, quien se desempeña como líder de uno de los equipos de desarrollo de software de la CNIC. Él nos va a estar comentando acerca del sistema de elecciones open source utilizado por la CNIC para las votaciones online. Eh, y bueno, nos va a estar explicando el funcionamiento del sistema, dónde encontrar este código abierto y... Además, eh, cómo la transparencia la es un pilar transversal, pilar transversal en este sistema, esta herramienta de votación online. Eh, ese, ese eh, y bueno, él va a estar, estar hablando de este tema. Adelante. Eh, hola, hola. Carlos. Bien, la semana pasada se filtró, bueno, capturaron a, un, a una persona que fue presuntamente la que filtró 90 imágenes y videos de GTA 6, GTA 6 es el juego de este, eh, Grand Theft Auto, donde uno se, se hace pasar por un, por un criminal y anda por ahí robando bancos o enfrentándose por la, con la policía o atropellando peatones. Entonces eh, GTA 6, bueno, GTA es una de las franquicias de entretenimiento más grandes de la historia. Por lejos, el juego más vendido, por lejos, más vendido que cualquier película, Star Wars, Jurassic Park, todas esas películas. GTA vendió más que ese montón de películas que he estado comentando. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque ayer estaba ya eh, había terminado mi presentación y me pongo a escuchar un podcast de un venezolano uruguayo que, que lee noticias entonces él comenta, que, comenta esta noticia de GTA, que le robaron el código fuente perdón, que le robaron las imágenes y que amenazó con vender el código fuente de GTA V y este, aparentemente lo logró y quiere vender el código fuente de GTA VI entonces él cuando a la noticia comenta esta información y dice que él, para él el él, él no sabe qué es el código fuente, pero se imagina que el código fuente es lo siguiente. Entonces, traes un video donde él comenta lo que para él significa el código fuente de la aplicación. Si me pueden colocar el video por ahí. Así entendemos lo que es. Este este comediante interpreta que es el código fuente sí, sí, el código fuente es como un envase está, está de, de código de el código fuente entonces cuando los desarrolladores están haciendo una parte del juego le dicen al jefe, desarrollador mira necesito más código fuente y él va y le echa un poquito de código fuente un ¿Okay? si no después dice no solo nos queda la mitad de código fuente empiecen a rendir el código, Entonces, eso Entonces, eso no es, es para nada, nada así. No, no es así. Pero como yo me lo eso imagino, es pues esto es por qué, yo digo yo lo que no yo quiero. Bueno, yo me di cuenta en mi presentación sí, sí, sí, sí, que no había explicado qué es el código fuente. Entonces dije, bueno, capaz que hay gente que se cree que Carlos me trae po, Entonces, un pote de el código, me trae el café, el café me trae código fuente y yo le echo la computadora y hago, hago la aplicación. Pues efectivamente, de eso de no es aplicativo. el código fuente. El no código no fuente es el texto que escribe un programador en un lenguaje que otro programador lo puede leer y entender y saber qué es lo que hace la aplicación. Ese código fuente se compila, se procesa y genera un código se llama código compilado que es el que la computadora puede interpretar ese no, código compilado, si sí que no lo sabe interpretar sí, un humano, sino sí, interpretar, no interpretar a computadora no, y básicamente no, es la aplicación. Entonces, entonces si tú tienes el código compilado, compilado, tienes acceso a la aplicación. No a Pero si tienes no el, el, el código fuente, fuente, tienes fuente si acceso a, a, poder a, poder a poder modificar la aplicación. Modificar o sea, tienes dominio sobre la aplicación. Entonces... Eh, básicamente decidimos aperturar el código del sistema de elecciones y eh, abrir todas las posibilidades en torno a la posesión del código. Eso implica que una persona puede sacarle eh, código y que la aplicación sea más sencilla, agregarle código y hacerla más compleja, modificar código y hacer que la aplicación se comporte distinta. Modificar o adaptar a sus procesos, etc. Entonces, esta presentación diferente. tiene que ver con Entonces, eso, ¿no? Con cómo llegamos a aperturar a el código de elección. Porque, Porque este. ¿Por qué LACNIC decidió aperturar el código? Bueno, nosotros en nuestra infraestructura usamos código abierto, sistemas operativos, eh, librerías que integramos a nuestras aplicaciones. En, de hecho, un módulo importante dentro del Internet Router Registry de LACNIC es una herramienta open source, y IRRD. Entonces, bueno, decidimos por un lado, apoyar iniciativas de código fuente, sobre todo iniciativas que eh, afecten nuestra estructura, como esta, por ejemplo, el IRRD, y evaluar cuál de nuestras aplicaciones es posible de, eh, de, de compartir el código. ¿no? Entonces, por ahí surgieron dos ideas. La primera fue el tema de la aplicación de eventos. ¿no? La problemática de los eventos es una problemática común. Las personas a veces necesitan crear un evento, que la gente se inscriba, que pueda pagarlo, que sea gratuito. Que pueda pedir becas, etc ese era uno que tenía bastante fuerza para compartirlo y después evaluamos la, este, el hecho de compartir el código del sistema de elecciones que también es un problema común no, la gente necesita organizar elecciones sobre todo en pandemia o sea, algunas elecciones que eran presenciales se llevaron a online entonces bueno, esa problemática de gestionar votantes gestionar este candidatos eh, la, la existencia de auditores que tengan información sobre sobre, sobre cómo sobre funciona el, el sistema, sistema o, o detalles o de cómo, detalles, cómo fue la elección sobre, eso también uh, es un uh, problema uh, común ganó el sistema de elecciones uh, porque el efectivamente elecciones aporta porque eh, la apertura del de código aporta una propiedad interesante de que es el tema de, de, la de, de, de, de transparencia cualquier persona que pueda ver interesante el código puede entender que lo que hace la aplicación y puede entender que básicamente no hay trampa en el proceso electoral entonces por esa razón porque elecciones fue nuestro primer candidato fue el ganador a la hora de aperturar el código esas son algunas de las elecciones que realiza la CNIC. Realizamos tres elecciones exclusivas para los asociados, tres elecciones que ya son un poco más abiertas a la comunidad y tenemos un par de casos de éxito de uso del código de elecciones para elecciones propias. Una fue en Cabase, en XPDES de Argentina y otra fue en Latinoamérica. Y por acá aparece otro beneficio también de la apertura del código, que es el tema de estandarización, o, o bueno, cuando ya se comienza a usar el sistema en comunidades más grandes, en otros procesos que no son los tuyos, tu sistema, tu proceso pasa a ser el estándar de facto, es el más común que se usa, eh, o es el más común, eh, y bueno, la gente lo Las puede empezar a, empezar a modificar o adaptar a sus propios procesos a lo que es el proceso de porque la gente procesos, entiende cada vez, vez, vez más cómo funciona y, y bueno, Pero ahí aparece ahí otro, otro beneficio, otro entonces eso le da una una robustez, una espalda al proyecto, proyecto que, que está bueno. El otro tema interesante de apertura del código, otro valor, otro aporte que genera al proyecto es la calidad del código si bien nosotros nos esforzamos por que el código esté bien documentado porque está buenas buenas prácticas de desarrollo cuando ya nos toca aperturar el código que otra persona lo ve, nos hemos forzados a, eh, a, mejorar, ¿no? a mejorar las cosas que tenemos ahí, por lo menos una mejora clara que apareció fue el uso de un solo, un solo idioma en el código que si bien es una práctica que promovemos sí o sí nos vimos forzado a estandarizar el, lengua, el, el idioma del código a la hora de, antes de apertura. Después tengo algunas cosas para compartirle, como que bueno, sí, la licencia que usamos es la del MIT, es la, la, la licencia la más, licencia este, usamos, una de las más pre previsivas para la persona mit, se las personas que deciden usar el código y las de las menos comprometedoras, comprometedoras a la de, comprometedoras a la hora de, de, este, bueno, de, la de compartir. Las tecnologías, que usamos, las tecnologías que, usamos que usamos básicamente son estas, son estas Java, Pogres, son las tecnologías son las que están detrás del proyecto. Por acá tengo un par de enlaces donde explicamos, bueno, uno son las tecnologías que usamos y, y pueden tener la oportunidad de leer cuáles son las versiones que se necesitan e instalarlas de forma manual, pero también tenemos un, un programita, un script de aprovisionamiento que ustedes se pueden simplemente instalar Ansible, que es un software, correr y correr un programa que nosotros le nos vamos a dar y eso se encarga de instalar toda la aplicación en el servidor de ustedes entonces, bueno, tenemos Pero dos tenemos formas, de formas de instalación. El sistema, el sistema tiene algunos servicios para servicios acceder a todas las tablas del, del de sistema. Tiene de algunos reportes, reportes, tiene algún de chequeo de salud algún un servicio que se te da información de salud, cómo está el y sistema. Cómo está a, a y sistema. por último, tengo la información de, de contacto, el sistema elecciones se puede el, el, la URL de ProyectosElecciones.com.net y a partir de ahí está toda la información de dónde está el código, dónde está la documentación y bueno el correo de contacto, el proceso que es desarrollo. El mensaje que tenía para dar era este. eh, El sistema está disponible. Cualquier eh, persona que necesite realizar votaciones online está bueno que intente instalarlo o nos contacte. Nosotros podemos ayudarlo si hay un un tema en el que se trancaron o si su, pro, su proceso a lo mejor no es, está muy. Eh, eh, necesita alguna adaptación del sistema capaz que si existe la posibilidad se puede hacer alguna adaptación si, si, si corresponde y si, y si es beneficioso para el proyecto. Creo que es todo lo que Pero viene creo para que compartir. Gracias. Esto era todo lo que yo tenía para compartir. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Gerardo. Eh, le doy la palabra nuevamente eh, a mi compañero Alejandro, a ver si hay preguntas en el QA. No. Ah, perfecto. No tenemos. Eh, consultas. Eh, ¿no? Dado que no tenemos consultas, voy a hacer lo que hice con Guille. Eh, voy tomando extractos de la conversación y voy... O que te consulto algunas cosas que pueden ser útil para, para otros también. Eh, dado esto que estaba eh, desde la se dio esto a aperturar el código de elecciones. Eh, ¿Alguien más se podría preguntar si están viendo la posibilidad de aperturar el código de otras eh, aplicaciones? Bien, Sí, bueno, uno de los candidatos el sistema de eventos, el sistema que usan para inscribirse y para gestionar la inscripción, y de Después hay otros sistemas que capaz que no, no, que no son no es tan común no los procesos, procesos eh, que atienden, por ejemplo, el sistema de políticas, que es un que el sistema que está bastante de adaptado de a al la, la, sistema de, de políticas, de pero, de que, su de políticas, de pero de que su apertura no genera ningún inconveniente a la hora de... De, bueno, de compartir. Entonces, esos son dos posibles candidatos. Después hay proyectos como el Juiz que tenemos mucha dependencia de la estructura de los datos de la base de datos de registro, o proyectos como el RPKI, donde capaz que la seguridad es un tema importante, la seguridad es un tema importante y capaz que no es posible compartir detalles sobre la arquitectura interna. Entonces, bueno, creo que políticas o eventos pueden ser los, los candidatos. Perfecto, muchas gracias Gerardo por haber compartido información de, de esta herramienta OpenSource, que seguramente a los que estén interesados eh, les va a servir para Porque hacer una instalación si y poder operar un sistema confiable y seguro, seguro garantías confiable, con garantías de operación eh, continuando con y finalizando este panel eh, le, voy, le voy a dar la palabra a, a mi colega Guillermo Sicileo eh, quien es el líder de, del equipo de investigación y desarrollo de la infraestructura de internet aquí. él nos va a estar hablando sobre técnicas sobre ...y colectores de EGP, eh, dándonos información sobre las iniciativas de la ACMIR eh, para el despliegue de servidores TNS de y colectores de ejecuta EGP para estudios de tráfico en la región. Adelante, Guillermo. Guillermo, Bueno, eh, gracias Carlos. Eh, la idea es hablar de dos iniciativas que estamos llevando adelante. Eh, una tiene que ver con eh, servicios Énicas DNS. Eh, para que sepan un poco de qué estamos hablando, tiene que ver con cosas que afectan, no bueno, son servicios Énicas eh, de... de de DNS autoritativos, pero que vamos a ver cómo afectan a toda la cadena de resolución de nombres eh, del DNS. ¿no? Entonces, para los que no conocen mucho este, el DNS, en realidad acá tenemos tres partes que son el resolver, que es algo que corremos en nuestra máquina, el DNS recursivo, que suele estar en nuestra red o en la red del proveedor, y el DNS autoritativo, que es el que lleva las zonas, que tenemos que consultar las relaciones que tenemos que consultar cuando hablamos de ENICAS en, en, en PGP, eh, es una tecnología que nos permite acercar al usuario eh, algo que, que queremos que, que esté más cerca de los usuarios. Finales, ¿no? este, este esquema, por ejemplo, es, eh, con respecto al DNS, uno puede pensar que tiene, eh, por un lado, el, el servidor autoritativo que está en alguna parte de la Internet, y por otro lado, en los... En las redes, okay. Eh, okay. lo que llamamos Eyeball Networks, okay. es decir, en las redes donde están conectados los usuarios. Tenemos copias de esa información eh, en los proveedores eh, de acceso, es decir, mucho más cerca del usuario. Eso permite que el usuario final no tenga que transferir todo desde, desde aquí de arriba, que, es el, que puede estar muy lejos, sino que va a tener la copia de la información localmente. Y eso, bueno, da, por un lado le da más estabilidad. Por otro lado, hace que eh, obtener esa información sea más rápido eh, y entonces es importante tener copias de la información autoritativa localmente y ya hemos hablado en otras ocasiones de los servidores de raíz y eso le quita criticidad a los root servers y hace que se puedan acceder más, más rápidamente también es importante las zonas de los STD, punto dominio, punto país eh, que estén eh, más cerca del usuario eh, en esta ocasión de lo que vamos a hablar es de las zonas reversas las zonas reversas eh, son importantes para todas aquellas conexiones en las cuales hay que chequear que la IP resuelva un nombre. Por ejemplo, cuando uno... Eh, tiene un el servidor ser, de correo y tiene que verificar e que eh, sí, que quien la conexión es o no, y eso, eh, también para otras aplicações. Esto también, aplicaciones. Que, eso también es preciso que, que se sea resolvido de un tiempo más rápido, más eficiente. Aquí hay un ejemplo de una, una consulta una reversa, reversa, reversa, hecha. Eh, por, por bueno, esta dirección que pues está ahí arriba, que es 4, 4, 4, 7, 6, 200, 200, 200, eh, y entonces lo que hace esa consulta hace es el, consulta eh, transformar para eso para en un nombre. ¿no? Queremos eh, saber quién sí. tiene la IP 200.7.843, y hacemos esa consulta, y eso nos va a devolver un nombre. Lo que me interesa acá es mostrar los tiempos que lleva esta consulta. La primera son 3 milisegundos, eh, porque está hecha al resolver. Eh, nuestro, nos donde nos da la eh, información, de los información de los ¿Por qué sucede? Bueno, porque ¿Qué la primera consulta, eso? como, primera como consulta, no sabemos a dónde mandarla, para la para tenemos que mandar a los mandar, eh, servidores de NS de la zona raíz. De de la Entonces zona tenemos que saber raíz. cuáles son esos, bueno, eso nos lo sabes, da si nuestro resolver. No Pero no después resolver, la siguiente consulta ya es a un root server, y fíjense que esto tardó 136 milisegundos. Después la siguiente consulta ya es por alguno de los servidores que lleva la, servidores la zona y nadre ZARPA, zarpa y eso. Este, tardó 309 Entonces, Fíjense ya la importancia de tener eh, tanto el root server como el, el e inadresar, digamos, alguno que en la zona de Inadresarpa ya estaríamos sumando 400 y Luego, en este caso estamos resolviendo una zona reversa de miembros. En este caso yo la hice en un lugar donde tenía uno de, de los servidores, servidores de, la en caso, de la red de la TDD. La nube de la Entonces, ahí devuelve 0.000 de segundos. No toma no tiempos. Segundos, no y bueno, finalmente es el, el final servidor final. Que lo, el, el, el, en total, esta consulta los... llevó 477 milisegundos. Los... O sea, eh, casi los... medio segundo en solo los... resolver eh, un nombre reverso. Entonces, bueno, como dije, para bajar esos tiempos necesitamos tener copias de esa información más localmente. En particular en las zonas reversas, lo que es INADRESARPA y IP6 ARPA, que son las zonas raíz de la información reversa. Nosotros en la CNIC gestionamos un servidor que es el servidor de, de INADRES Arpa y de IP6 server.arpa para las zonas IPv4 y en el IPv6. Eh, entonces, lo que, eh, y además, la Además de esas que son las zonas RAID, tiene también los servidores autorizativos de todas las zonas reversas de los de las asignaciones hechas a los usuarios. Es decir, por ejemplo, todos los bloques, no sé, 177, 179, 200, eh, los, de IPv6 también. Cuando la CNIC le da, le asigna un bloque a una organización. Crea dentro de esa de, esa, de alguna de esas zonas, unos registros eh, de delegación para delegar el bloque a la organización, pero esa información está en la línea. Entonces, también es importante poder contar con esa información eh, fácilmente. Entonces, si miramos los tiempos que, que podrían mejorar, si tenemos copias locales, esos que están resaltados en amarillo, en total nos daría la consulta que teníamos de 477 milisegundos baja a 168. Eh, bueno, se podría acelerar más todavía acelerar, si tuviéramos, como dije, y, y, los idiotas, y otras cosas. Eh, entonces, ¿qué estamos haciendo, estamos para, haciendo para, mejorar para mejorar esto? Mejorar bueno, algo. el acceso a las zonas, Conceso, zonas raíz. Estamos instalando estamos copias, cénicas copias cénicas en servidores de cloud. Eh, de cloud. Eh, hemos puesto... Además de, de algunas eh, copias en nuestra infraestructura, en nuestra infraestructura en San Pablo y en Montevideo, tenemos copias en Estados Unidos, eh, en Miami, en México y también en Lima y en Santiago de Chile. Eh, y esos eh, servicios, entonces, para todos los usuarios que están eh, en esos países, eh, hace que puedan acceder más eh, rápidamente y con, con mejores prestaciones a, a esas zonas de Esto está puesto en... en estos proveedores de cloud que están ahí abajo. Aquí hay algunas estadísticas de, de tráfico, por ejemplo, para que vean, No sé si se ven los números, pero eh, por ejemplo, el servidor de México es el que tiene más, eh, más consultas por segundo, están en el orden de, bueno, llegando como a 500 mil eh, consultas por, por minuto, sería esto. En Miami eh, es el segundo que tienen el orden de ciento, eh, 150 mil eh, y por otro lado tenemos bueno los servidores de Santiago y de Lima eh, el de Lima todavía está tiene un tráfico bastante bajo porque estuvimos hablando con, con los puntos de intercambio de, de Lima para, para que permitan publicar estos tráficos eh, y resolver localmente. Todavía no lo han hecho, entonces eh, por eso el de Lima aún está bajo. El de Santiago tiene también un número más bajo porque naturalmente el tráfico en Santiago es menor que en Miami. ¿no? Bueno. Eso, eh, por un eso lado. Por otro lado, otro lo que dije lado, las zonas, reversas de, las zonas de, reversas de los miembros, miembros. esto también es importante y estamos sí, tratando estamos de llevar, copias, de llevar a copias a los puntos de intercambio de tráfico, tráfico local. Eh, entonces... Eh, en la región estamos instalando copias de, de, de estas zonas. De, digamos, estamos instalando servidores de NS con copias de estas zonas. Y eso va a bajar eh, los tiempos de acceso a esto. A su vez hemos puesto copia de esto en la nube de la TLD, con lo cual eh, por los dos lados estamos eh, bajando los tiempos de acceso. Eh, bueno. Ahora pasó a otro tema que no, no, no tiene relación, después voy a, al, al final a, a, a comentarles que, que esperamos un poco de... de ustedes. Eh, con respecto a los colectores BGP, ¿qué, ¿para qué necesitamos esta información? Nosotros tenemos eh, algunos proyectos de investigación y, y herramientas que utilizan esta información. Eh, lo que hoy en día hay fuentes de información que, que, que, que las más conocidas son, por ejemplo, Roadviews y Ripperis, que tienen información de las tablas globales y normalmente tienen eh, dumps de tablas completas en una frecuencia diaria. Eh, Normalmente tienen tres veces por día y updates de BHP cada cinco minutos, lo que permite por ahí hacer este, diagnósticos en tiempo más cercano a tiempo real. Bueno, en el caso de Ripper RIS tiene una herramienta que está reportando en tiempo real y uno puede tomar eso para otras eh, para hacer diagnósticos ¿no? pero bueno estas esto, estas tablas son conocidas el problema que tenemos es que en, en latinoamérica tenemos pocos colectores y pocos eh, peers con esos colectores eh, hoy en día de Road views tenemos los que están ahí arriba unos Santiago y otros en San Pablo y después de Ripper también tenemos uno en San Pablo y uno en Montevideo. El, el de Montevideo es un colector multihop donde ustedes, si tienen, si eh, son parte de, de, de la parte operación de un, de un proveedor, pueden levantar un, un, un BGP MultiHop y de esa manera esa publicar sus rutas ahí que no van, van a ir a ningún lado. No simplemente lugarño, es un colector y, y de, esa de esa manera, manera bueno, para este, sirve para pues, poder eh, utilizar para todas las herramientas del de, de proyecto de IPERIS de para procesar de esos datos y reportar distintas informaciones. El problema, como decía, es que esta información suele ser insuficiente, a veces en algunos casos el formato de la información no es uniforme, no es, es, es diferente, y además da una visión un poco parcial del proceso. Eh, entonces... Una de las de las cosas que estamos haciendo Entonces, es desplegando que colectores, hacer, colectores de BGP en los puntos de intercambio de, de tráfico de la región. Entonces, de esa manera, de esa tenemos no solo las tablas globales, sino también las tablas locales. De los y, y bueno, lo que queremos es, es buscar una arquitectura simple de, replicar. Arquitectura simple de replicar. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para proveer y, no okay. solo herramientas, para proveer a herramientas a los, los pesquisadores, pesquisadores, sino también a los operadores, facilitar la detección de problemas. Eh, tener un mejor entendimiento de cómo están las tablas de BGP en la región y problemas eh, pueden haber. O qué, eh, digamos, no podemos inferir cosas a partir de esa información y quizás modificar los, las capacitaciones y cursos que hacemos, tratando de, de mejorar ciertas cosas que vemos que no están bien pero este, fundamentalmente no nos permite lo último, no tener un mejor entendimiento a la principalmente de, entender de mejor la tecnología, de la tecnología de Internet de la región. Eh, ya hemos instalado, eh, como parte, de, bueno, ayer hablábamos de, del proyecto que tenemos en, en conjunto con la QIX Internet Society, donde instalamos software y, y, y apoyamos a los XP con mejores prácticas y demás. Eh, bueno, una de las cosas que hacemos como parte de eso es instalar colectores BGP y este, además de los nuestros, también está PCH que... Ya desde hace tiempo tenía este, este proyecto. Nosotros estamos sumando esto de los de BGP a los puntos de intercambio. Entonces, eso eh, permite obtener información que no aparece en las tablas. ¿no? Y, y bueno, es una parte de información extra que nos permite sacar conclusiones que de otra manera no podríamos. En base a eso hay algunos estudios que hemos hecho. Este que está publicado. Eh, bueno, pues pueden buscar en el sitio imasd.lacnic.net. Eh, hay reportes comparando, por ejemplo, datos de los XPs. Eh, por ejemplo, las longitudes de los PAS, la cantidad de PADS anunciados, eh, la, la cantidad de perifijos IPv6 a IPv4 originados, la cantidad de sistemas autónomos eh, publicados en cada IP. Si miran el estudio van a ver que hay mucha más información, como por ejemplo el, el área de cobertura de un IP. Si, si ustedes están en un ISP qué rutas de, de qué lugares reciben, no solo del país, sino de otros países, este, van a ver que los XP que tienen más años de existencia tienen mucha mayor eh, digamos la intersección de, de la cantidad de, la, de las rutas publicadas en el IXP y la, la tabla global es mayor, no o sea la cantidad de, de rutas que se ven en el IXP localmente es mucho más grande que en los IXP nuevos, que por ahí es todavía es chica ¿no? pero a medida que el IXP tiene más años van a ver que casi todas las rutas del país están publicadas eh, bueno todo eso eh, lo hicimos un estudio en 2020 uno, eh, y estamos haciendo un sitio que reporte eso interactivamente en base a, a la información que estamos eh, obteniendo. Eh, ¿qué? ¿A qué apelamos de parte de ustedes? Bueno, por un lado, eh, que revisen la información y los sitios, eh, contactarse con nosotros si tienen alguna duda, si ven que hay datos que no les cierran, que, no son, que parece que no son correctos, eh, está toda la información disponible, incluso está la información fuente para que la, la puedan chequear. Eh, respecto a los colectores BGP, si, si ustedes quieren, eh, pro, pueden proveer un servidor virtual en su red, vamos Instalar, sí, no un colector, instalar un colector eh, y, con y con eso, eso. Este, tener un. un eh, un colector BGP ahí en, en el caso de los XPs nos interesa mucho y ese, ese colector BGP eh, tiene que estar conectado al, al servidor de rutas del, eh, del XP para que tomemos las rutas y las en, en, en la información que procesamos y respecto de los cénicas de bueno para las zonas eh, reversas raíz los estamos poniendo en proveedores de cloud pero para las zonas de reversas miembros de, sí estamos trabajando más de con, con los equipes, así de que podemos eh, eh, también podemos conversar, conversar con, también con, con quienes puedan proveer con los servidores con virtuales con y que eh, este podemos instalarle de ustedes incluso si están interesados. Eh, interesados. Eh, eso, como decía, bueno, mejora, eso mejora mucho más el acceso, mucho acceso y acerca más al usuario final. Estos datos y va a mejorar los tiempos de acceso. Bueno, yo no, no, no tengo más para, por eso cualquier interesado, cualquier duda eh, y si hay interés en instalar una copia de esto, me pueden contactar ahí también también contactar conmigo me Muchas gracias. Gracias Guillermo por toda la información y las actualizaciones. Le voy a dar la palabra a Alejandra Costa por si tenemos preguntas eh, Q&A. el hola, Hola, gracias. Alejandra Costa, eh, tengo una, una pregunta que no la publicaron en el Zoom, tiene que ver con el panel y me la mandaron Unicast. Entonces, el Luis Salgado de Venezuela, creo que el correspondiente puede responder sería el, el amigo Guillermo. Guillermo, mira Guillermo, es sobre el tema de seguridad, que cómo ustedes identifican los ataques o cómo, yo, yo bueno, yo pensaría que debe ser, cómo ustedes identifican la, el atacante, cada cuanto lo publican y cómo funcionan los open resolvers. Una pregunta bastante larga. Gracias. Gracias. Bueno, gracias gracias por la consulta Bueno, la, lo, los ataques eh, eh, los, identificamos, los únicos ataques Que identificamos nosotros Vienen por la red de sensores de Haninet. Eh, Los atacantes eh, Van y Se conectan a uno de estos sensores Que, que simulan ser un sistema vulnerable de, Que están expuestos Entran a este sistema eh, Hacen una actividad, bajan malware Intentan instalar ese malware ejecutan malware mandos toda esa actividad la, la recolectamos la, la procesamos y eh, como, eh, los que forman parte de, de, de esta red de sensores que, eh, pueden ver todo lo que está pasando en la red y lo, los eh, otros asociados nosotros traemos la IP que son de, de, de la región del año y las publicamos en, en en el módulo que les mostré, eh, eso, por, por ese lado. eso por ese lado y el tema por, de, de Open Resolver. Eh. Son, como, como les mostraba el slide de eh, Guillermo eh, eh, eh, eh, estaban los, los servidores autoritativos por ejemplo, los recursivos estos servidores DNS son recursivos que a, eh, aceptan consultas desde, desde todo el internet cualquier, cualquier persona que está en internet puede hacer una consulta de este servidor recursivo y el, el problema que, que, que, que conlleva eso es que si la red donde está ese DNS acepta e, IPs estufiadas, e, IPs e, cambiadas de origen, que no son e, la, la, la, la real, e, e, por ejemplo que quieren atacar a, a otra IP, ellos cambian la IP de origen por la, por la IP víctima e, y hacen la consulta de NS a este servidor, el servidor va a responder, pero a la víctima. Este, esta respuesta sería amplificada y, y, y imaginen que. Eh, Imagínense, no, hay eh, alrededor de 100.000 de estos servidores en la región de Latinoamérica y si muchos de ellos aceptan IPs refugiadas, eh, pueden hacer consultas eh, masivas, ¿no? eh, miles de estos servidores a la vez haciendo consultas. Es más, eh, con la experiencia que, que, que, que yo tengo previamente de, de, de, de trabajar en un CCIR de un ISP, eh, cuando Entonces, los atacantes hacen un ataque de negación de servicio, en el medio de, de, del ataque, de, de, sea cual sea el tipo de ataque, utilizan estos servidores para amplificar más el, el, el, el ataque. ¿no? Eh, espero que haya que respondido a su pregunta. Hola, yo iba a hacer, soy Douglas, yo iba a hacer la pregunta en español, pero Thomas prohibió. Então, vou dizer em, em português mesmo, mesmo. É, é, sobre é, é sobre a parte, algumas da perguntas na verdade, dentro das dentro localizações, do localizações do NKS que você mencionou, que você mencionou eu não se eu vi, não vi uh, localizações, localizações no Brasil, no Brasil E é, é uma grande, e eu sei que existe eu sei alguma que existe interação entre, interação entre, entre o TLD e de forma Brasil de alguma forma Brasil de forma no Brasil gostaria também, de gostaria de saber sobre isso, se você puder falar. E complementarmente, e, complementarmente é, sobre, sobre, eu fiquei saber, muito feliz de saber sobre os coletores sobre de PGP. Muito legal. Muito legal. E eu, eu, sei, que eu, eu sei que você falou sobre maneiras, sobre maneiras diferentes, de diferentes de armazenar a informação, armazenar a informação. É, eu, tenho eu tenho uma tristeza de ter visto o isolário, visto isolário. não sei se você se recorda dele, dele. dele, ele, ele, tinha, ele tinha um enfoque de um armazenar, armazenar, de pegar, informação, de pegar informação, não para ver agora, ver agora esses, e sim para poder pesquisar depois, depois, era, depois era, era um pouco diferente, como, é, é, é, como, de uma forma se assemelha. Mais uma, Mais uma pergunta só. só. Cogitaram, Cogitaram alguma, alguma coisa, de uma coisa de colocar uma espécie de, de colocar, colocar coletores de BGP, de BGP hospedados, nas hospedados nas mesmas subredes do, que, os do, que, vocês, que publicam vocês publicam os DNS? Por exemplo, um dos, um é, dos, dos IPs do barra 24 que se, se, se, se publica no se NCAST no ser um, um, um coletor do um no BGP de maneira um a ele Isso facilitaria bastante a abrangência dos coletores de BGP. GPGP. Eso, obrigado. Eso obrigado. Bueno, bueno, Gracias. Gracias. Bueno. Eh, gracias. gracias. Eh, respecto de, de, de, de, de Brasil, eh, tenemos, eh, sí tenemos nuestros servidores eh, en San Pablo y, y después bueno usamos, como eh, vos decías, la, la nube en caso de la TLD. Y, y bueno, eh, eh, además, este, algunas de nuestras zonas tienen como secundarios a servidores cénicas que son de NIC Brasil. Entonces, este, por ese lado estamos eh, Por otro lado, respecto de los colectores BGP, no, no, no entendí bien eh, cuál, cuál, cómo es el, lo que consultabas respecto de, de las redes únicas. Y, são só, coisas separadas, só não? Coisa se separada, separada. não Os são coisas em paralelo. uma é, saber se é saber o, jeito que o jeito que vocês que armazenam a informação, informação, é diferente é com o armazenamento, com o armazenamento do e BGP e Messages e Updates, update, a, a, a maioria deles. Ou uh, uh, se tem um, um, um, um, um comparativo histórico, histórico era, como, isolário, como era o isolário, que um projeto que morreu, você onde, onde você podia fazer uma pesquisa diferenciada. diferenciada. Si, si, aún este, sim, ainda não temos ferramentas para que, para digamos, que o público, público, em geral, geral são, que por agora o, o que estamos tomando é os eh, dados em crudo, de dumps completos de la tabla tres veces por día y eh, updates en el mismo formato que RIS o que Routviews, solo la información cruda. Eh, y eso lo estamos generando que, diariamente y bueno nuestra idea sí es trabajar después en, en tener algún tipo de, de información sobre eso por ahora lo que estamos generando en este tipo de información que mostraba en esa slide que, que, y, y crear un sitio interactivo que esa información se reporte normalmente pero tenemos pensado que generar algún tipo de herramienta por, quizás de bastante de simple de pero donde puedas consultar sí, por ejemplo que, que se ven que são diferentes em XPs. sistemas autônomos, e, e, e, etc. Esse é, é, é, é isso, basicamente. basicamente sobre, é isso. sobre os NKS, é, na verdade é assim: na verdade quando você cria uma empresa, o NQF pode atender a qualquer coisa: DNS, servidor web, inclusive um servidor IBGP multi-roupe remoto. Já se cria, já uma cria uma infraestrutura de NCAST, de Ncast pros, TLDs. pros TLDs e, e já, se já se gasta, gasta muitos IPs para se responder, se responder um a um só, de uma maneira mais, <risos> uma maneira ou, mais, ou, mais ou, ou menos assim. Então, então é, de uma forma alguma interessante forma interessante de se utilizar, de se utilizar essa mesma essa infraestrutura, de, infraestrutura de, de rede NCAST, seria hospedando, seria hospedando um desses um IPs um que, um desses que IPs está nessa rede está NCAST que está propagada. Cópias desses coletores, desses coletores de BGP, onde isso se conseguiria em modo relay? Em modo relay. Onde se, onde se conseguiria ter uma, uma, abrangência, uma abrangência bastante grande de, grande de coletores, de, coletores de, BGP. de BGP e simplificando, e simplificando muito o deploy. Em ah, eu quero, é, eu quero estabelecer uma, uma sessão, uma uma sessão com o coletor do LACNIC. Do LACNIC. Ah, não, para você, ah, você, você é SP, para você é SP, para você. Pra você, pra você, então, é é você então tem que, que uh, se traz uma complexidade. À medida que a gente vai chegar no ponto de ter mil. Informadores, né, informadores, né, new, né new, uh, peers, peers, a complexidade, de, complexidade manter de manter esse com esse, com esse, esse, esse com esse fica muito enquanto complexo. enquanto todos se todos é, mantivessem dois ou três IPs de destino sempre iguais, ficaria muito mais simples de adoção de cada um, mas vou colocar uma sugestão. Está bem, sim, habria que pensarlo, porque seria como levantar uma sessão BGP com IPN-Cast. Hola, hola. Bueno, nuevamente, Alejandra Costa. Estás de la proxiando la pregunta de Luis Salgado de, Luis Salgado de Venezuela. Venezuela. Creo que bueno, nuevamente contigo, Guillermo, ¿Para el, para usted, Guillermo, le interesa un poquito conocer sabe, sabe, si se si pensó, si pensó en la privacidad, privacidad de la detección, de de de detección de puertos que tú mostrabas en una tabla. Oh, eh, la, la, la privacidad de detección de puertos. Sí, nosotros diferenciamos los, los, los proyectos en, en dos, en IPv6 y en IPv4. En IPv6 no podemos hacer escaneos, pero recolectamos IPv6 de, de, de algunas partes. En IPv4, sí, eh, se, se pensó, eh, pero hay, hay varios proyectos que, que hacen lo mismo y los atacantes están continuamente escaneando toda la red. Nuestra, nuestra idea es... es eh, detectarlos y poder darlos de baja para, no, no, para que no queden expuestos. Lo mismo que, que, que están haciendo los atacantes para hacer cosas maliciosas, nosotros lo haríamos para tratar de proteger a la, a la comunidad. Pero sí, se, se pensó en eso. Carlos. Sí, gustaría, hola, Carlos, Carlos Martínez de LACNIC, a mí me gustaría aclarar que lo que los asociados ven o los usuarios ven en Milagnic son solamente las IPs vinculadas a su cuenta, no ven los puertos abiertos de todos los asociados de Ven solamente los asociados a sus recursos. Que por otra parte, lo que les es útil, lo demás es anecdótico. como Perfecto. Alejandro, tenemos otra consulta. Bien. Eh, bueno, con esto finalizamos el panel de la hora de la tecnología. Eh, agradecemos en parte de los panelistas y mi persona. Eh, gracias por haber compartido esta charla con nosotros. Y bueno, le doy la palabra a Ariel para cerrar esta sesión. Muchísimas gracias. Despedimos con un aplauso al panel.